Ángeles Vicente fue una escritora española que pasó parte de su niñez y juventud en Argentina, donde vivió entre 1888 y 1906 con sus padres. Hoy de ella leemos Historia de un automóvil, un cuento al que ya damos comienzo y que espero que sea de tu agrado. Historia de un automóvil Un cuento de Ángeles Vicente Reinaba en el lugar de la catástrofe profundo silencio, interrumpido tan solo por el viejo automóvil que, hundido en el polvo, medio deshecho, soplaba, jadeaba, como poseído de un sufrimiento interior. —¿Que os cuente mi historia? —¿La de ellos? —¿Cómo fue que? Se calló un momento. Luego continuó con violencia. —Ah, ellos son la causa de mi ruina, de mi dolor. Yo era feliz. No anhelaba nada y toleraba con paciencia los amores de los hombres cuando se acogían a mí y me tiranizaban, convirtiéndome en dócil auxiliar de sus placeres. A pesar de que nuestra voluntad es pasiva y sujeta a un dominio superior, nosotros, máquinas, tenemos cuerpo y alma como los hombres. Día vendrá a fin en que tengamos también voluntad libre y activa. Ya hoy nos rebelamos alguna vez contra nuestro tirano cuando, perdida la razón en la embriaguez satánica de la velocidad... Nos arrastras más allá, ignorado, fuera del confín de toda prudencia. Este antagonismo latente y feroz entre la máquina poderosa y el tiranuelo jactancioso que la guía, se manifiesta alto frecuentemente. Nuestras víctimas son innumerables. Cierto es que muchas veces caen confundidos y deshechos la máquina y el mecánico. —¡Somos como los hombres! Yo he tenido siempre instintos agresivos. Al pasar por mi lado un coche a gran carrera, con alegre sonar de cascabeles y trotar de piafanes caballos, se apodera de mí un sobresalto indefinible. Mis engranajes se contraen como los castañantes dientes de un furioso y ardo en deseo de destrucción que solo se aplacan cuando, en audaz carrera, paso al lado de mi competidor y lo dejo atrás envuelto en una nube de humo y de polvo. Pareció recogerse un instante en un recuerdo terrible, después prosiguió. Ahora escuchad el relato de esta aventura angustiosa. ¿Queréis saber la verdad? Los he matado. Fue en un momento de ira irresistible. Los transportaba como a tantos otros enamorados que confiaron sus secretos a la rumorosa condescendencia de mi soledad y se metían entre mis brazos como niños demasiado ingenuos que hacían de su ingenuidad un arma de doble filo por la ironía y el egoísmo. ¿A dónde los conducía? No lo sé. Corríamos a toda presión. Delante de mí no había obstáculos. Me parecía volar. Y llegué a perder el sentido. De dirección y la noción del tiempo, mi alma se volatizaba en un sueño incorpóreo de energía y velocidad. Era una carrera loca, desesperada, irrefrenable. Entré una nube de polvo al través de los campos, bajo la luz del sol primero envuelto luego en la melancólica penumbra del crepúsculo, después bajo la lluvia, que lo envolvía todo en un velo ceniciento de llanto y tristeza, al resplandor de la luna, por último, deslizándonos como un huracán entre árboles añosos que parecían gigantes, creados por una extraña fantasía, iban solos. Él casi no hablaba. Ella tenía en su voz un no sé qué de musical que fascinaba. Primeramente se saciaron de mirarlas y de besos, complaciéndose en una especie de frenesí exáctico que nos hacía vibrar como cuerdas sonantes de un arpa. Era el ímpetu de una pasión tranquila y vehemente que no tenía esas explosiones que hacen el amor un vértigo. Largo rato transcurrió de este modo, Luego hubo como una crisis. Iban preocupados y casi se huían, absortos y nerviosos. Ella rompió al fin aquel silencio abrumador. Héctor, tú no me amas. ¿Por qué dices eso? Ah, ¿crees que no me doy cuenta? Si lo veo en tu proceder conmigo, lo adivino en cada gesto, en cada palabra, en cada pensamiento, porque sé sorprender en tu alma por esa extraña sugestión, por esta especial simpatía que me arrastra hacia ti. Te engañas. ¿Qué proceder es el mío? Te dejas alucinar por una falsa interpretación de mis ideas o de mis sentimientos. Las ideas y los sentimientos del hombre son como esos vidrios que se tiñen de un color distinto, según la luz y según la hora. Sí, tu proceder conmigo, ¿te parece leal? Esa displicencia, ese abandono, esa falta a tu palabra a cada momento, ¿no confirman tu traición? Si no me quieres, sé por lo menos franco. ¿Temes causarme un disgusto? No lo creas. La verdad, no me ofende por amargura que sea. El desengaño no me hace sufrir porque quien no me aprecia no merece y mi voluntad es tan fuerte que me basta un pequeño esfuerzo para ver con indiferencia a la persona que momentos antes causaba mi dicha. Créeme, sé franco. Pero si lo soy... —¡Si te quiero! —hubo una larga pausa. Era una noche magnífica. Bajo el gran arco lunar alguna nube se arrastraba. Se unía con otras y juntas se alejaban como en un encanto de libertad. Los árboles se sucedían rápidamente a ambos lados del camino, cual si se persiguiesen en huida vertiginosa y fantástica, «¿De modo que me juzgas, tonta?» Es la frase de todos los amantes que se creen correspondidos y se vuelven por un momento fuertes. Con fuerza inconsciente y temeraria, olvidando su debilidad pasada y no pensando en lo que sucederá al fin del amor. «¿Pero por qué te voy a juzgar, tonta, si yo te amo? ¿Cómo mientes?» No sé qué decirte para probarte que te engañas y que me mortificas injustamente. ¿No sabes qué decirme? Concreta tus cargos. Uno solo tengo que hacerte, que me has engañado vilmente al apoderarte de mi alma fingiendo un amor que no sientes ni has sentido nunca. Pero si te repito que te quiero. ¿Y no puedes demostrármelo? ¿Qué quieres que haga? Sonrió maliciosamente eso que te burles de mí no merezco otra cosa por tonta por no haber visto que eres como todos los hombres como todos los otros bastaría decir que eres un hombre vosotros no conocéis más que vuestro egoísmo no buscáis más que la satisfacción de vuestro capricho sin ver que podéis herirnos en el fondo del alma y ocasionar nuestra desgracia no comprendéis siquiera esta fuerza, esta sinceridad de un alma sensible que, porque os juzga dignos, se abandona a vosotros, sin ideas preconcebidas, con noble espontaneidad, libre de toda clase de confecciones. y, si comprendéis esto, abusáis por ser unos brutos, y entonces la villanía consiste en no prever los efectos. Se cayó como absorta. No lloraba ya y se esforzaba en ostentar una tranquilidad y sangre fría que no tenía. Luego continuó. Sí, yo fui una tonta al entregarme con toda el armati, sin representar esa comedia que hacen previamente todas las mujeres, a pesar de tener resuelto desde el primer momento el sí o el no. Es necesario hacerse desear, haceros sufrir, porque vosotros sois también, como esas pobres mujeres que necesitan ser, golpeadas para sentir intensamente el placer de la posesión. La necesidad de esa humillación es prueba de vuestra propia vileza. Héctor callaba, y atento al camino parecía no prestar atención. —Sí. Fui una alucinada cuando creí ver en tus miradas un alma gemela que me comprendía. Cuando vi en ti un espíritu amplio, cuando creí de haber encontrado en ti mi ideal, mi único. Si al menos fueras franco, yo te quedaría agradecida. Dime la verdad, dímela. La duda es lo único que me preocupa, que me atormenta, que me enloquece. Fuera de eso... «Estoy por encima de todo. Un desengaño más en la vida, ¿qué importa? Dime que solo he sido para ti un juguete, un capricho, pero dime algo, te lo ruego. Tu silencio me desespera y no sé qué pensar». «¿Qué pretendes demostrarme con tu silencio? ¿Tu desprecio? ¿Tu traición?» Porque no tienes siquiera una palabra de disculpa o un ímpetu de rebelión. ¿Por qué me ofendes de esa manera mortal? ¿No te digo que me seas franco? Si yo te perdono, sufriré la consecuencia de mi error y te dejaré libre. Pero ante el insulto de tu desprecio no respondo de mí. Habla, pero habla, dime algo. —¡Qué hermosa noche! —exclamó él, desviando la conversación—. ¡Qué hermosa noche, ¿no es cierto? Entonces ella se abalanzó a él con resolución heroica, premeditada sin duda desde hacía tiempo, y yo, abandonado a mí mismo, me sentí dominado por la ira terrible de aquella mujer, por una ansia loca de destrucción en carrera frenética desesperada. Fue cosa de unos segundos. Delante de nosotros se abrió un abismo espantoso. Se oyó un grito, luego un choque estridente, y me sentí deshacer en mil pedazos entre una nube de humo. El viejo automóvil se cayó. La brisa de la noche soplaba dulcemente, tenua, apacible. Fin